¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido directamente desde República Dominicana de la mano de Vega Móvil Estos juguetes de aquí, Ford Bronco 2022 Vamos a conocerlas. Bueno señores, este producto de aquí realmente es increíble y extraordinario en todo el sentido de la palabra de hecho, la misma historia detrás del mismo es impresionante. Primero, nacen en 1966. De allí pasan cinco generaciones hasta 1977. Se parte la historia en dos. Desde 1978 hasta 1996, la historia hace que estos productos sean mucho más grandes, mucho más capaces para 4x4. Y la tercera parte de la historia es esta que tengo aquí en mis espaldas después de 25 años renace la leyenda, Ford Bronco 2022 en este caso, hablemos en este momento de las configuraciones de los potentes motores para este producto, primero tenemos un ecobus 2.3 litros de 300-310 caballos aproximadamente, dependiendo del mapeo y la gasolina con la cual estés tanqueando el producto, pero la versión más interesante que He notado en los diferentes mercados definitivamente es la V6, 2.7 litros, 330 caballos de potencia. Sin embargo tenemos 415 libras-pie de torque. Todo este poder de potencia está acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Con unas transiciones tan limpias que parece más bien un automóvil. Señores, aunque esto de aquí sea una camioneta pensada para 4x4, rudo y puro, tiene una de las mejores dinámicas de conducción que jamás haya podido probar. Esto se mueve como Dios manda. Ahora bien, hablemos en este momento de arquitectura de diseño. Las plataformas están montadas sobre el chasis 150 de Ford F-150 y Ford Expedition y Lincoln Navigator. Sin embargo, obviamente estas de aquí están un poco más reducidas. Posiblemente a futuro estas de aquí pueden montar variaciones eh, Raptor y Raptor R porque la reestructuración podemos hacer modificaciones en los chasis para montar bloques V8 5 litros y motores 5.2 litros con supercargadores para un total de 700 caballos porque la plataforma así lo permite aquí tenemos una Badlands versión base y una Outerbank. para mí la Outerbank es un poco más sofisticada para un esquema de ciudad o un poco más limpia en su frontal sin embargo cuenta con sensores activos y cámara de visión 180 grados la versión base tiene ausencia de esta tecnología, no tenemos la cámara y tampoco tenemos los sensores activos y por último la Badlands cuenta con la configuración de sensores activos y nuestra cámara para mí esta de aquí es un poco más equilibrada en todo el sentido de la palabra con estas configuraciones tan especiales de Bronco, todas cuentan con las rejillas activas las cuales se cierren o se abren dependiendo la necesidad de bocanada de aire dentro del sistema de estos motores, cuando tenemos las rejillas cerradas el viento se redirige hacia los costados para enfriar los puntos críticos, recordemos además que el V6 2.7 litros es doblemente turbo cargado. Refrigerando de esta manera los turbos, acostado y acostado Bueno muchachos, miren, les muestro aquí, estas son las llaves de este producto por detrás, no son diferentes Esta es la versión base, obviamente, pero también es una llave inteligente llave de presencia Por otro lado, Badlands, esta de aquí es bastante completa Desbloqueo, bloqueo, dos toques para el encendido remoto y bocinas de pánico Ah bueno, les muestro por aquí, esta llave de aquí es una llave de emergencia o llave de repuesto si se te agotan la batería de los mandos, pues puedes abrir la camioneta o acceder a la misma con esta. Hablando de diseño, las luces son hermosas. Definitivamente, esta estructura de diseño me parece especial. LED, LED. Y por este lado un poco más sencillas, sin embargo también están especializadas. De hecho, tenemos aquí el caballito, el indomable Bronco. Bronco, según la lengua de la Real Academia, significa que es tosco o que es duro, o que es un caballo indomable. Eso es lo que significa bronco particularmente en este producto. La estructura de la carrocería, los americanos se dieron cuenta que construirlas en aluminio tipo aeroespacial o tipo militar, Quitaba muchísimo peso, pero daba mejor rigidez torsional y estructural a este tipo de productos. Estamos montados en rines de 17 pulgadas con estas llantas multipropósito. Y el diseño es increíble, esto de aquí es increíble, todo este diseño. Sistema de discos ventilados y podemos notar aquí hacia el frente que no tenemos prácticamente voladizo, ganando de esta manera un gran ángulo de ataque hay versiones un poco más recortadas sin embargo yo recomiendo a compra las versiones de cuatro o cinco puertas ya que son específicamente diseñadas para familias un poco más grandes o numerosas Si quizá vives solo con tu pareja te recomiendo la versión más recortada ganando de esta manera mejor ángulo ventral obviamente hacia la parte trasera Igualmente tenemos voladizos traseros, pequeños, ganando grandes ángulos de ataque. Ahora, esto de aquí me encanta muchísimo del producto, el diferencial. Miren, yo sé que muchos de ustedes no, no, no se van a tirar al piso a mirar el diferencial de sus carros. Este diferencial es una de las mejores especialidades de este producto. ¿Por qué? Miren, tiene un eje rígido, pero barras estabilizadoras y conexiones de enlaces múltiples para que sea un vehículo confortable, significa que es un buen 4x4 y un buen vehículo para que tu familia viaje de forma confortable en el mismo. Les voy a enseñar algo, cualquier campero de cualquier marca, sea Ford u otros, las puertas de los camperos abren de formas laterales. Y esta no es la excepción, es suave, porque contamos con un esquema de gatos hidráulicos. Y hacia arriba, estas ventanas. Los espacios son enormes, francamente pudieron haber metido otra fila de asientos para dos ocupantes, sin embargo decidieron dejarlo de esta manera, contamos con espacios, más espacios hasta este lado, toma de 12 voltios, y como pueden notar la, el rollback, o parte de la, del esquema de la estructura de la carrocería está expuesto porque podemos desmontar tanto las puertas como todo el techo. Todo esto lo podemos desmontar. Este es un vehículo diseñado, pensado para la aventura. Y aunque es nuevo, supieron pensar todo el esquema de tal manera que ya hay quienes afirman que este es el mejor 4x4 actualmente en el mundo. Tenemos aquí nuestra cámara visión trasera 180 grados este esquema de los rines se utilizaba muchísimo años anteriores pero obviamente ahorita están mucho más modernizados me gusta mucho ese esquema esto de aquí se hace por esquema o temas de seguridad son reglamentarios en cada uno de los mercados si tú no tienes esta luz aquí significa que vehículos más grandes no te pueden ver cuando frenas en la carretera y es reglamentario Vamos a notar diferencias entre la unidad base y la Badlands. En el esquema de luces, aquí tenemos tecnologías LED, tecnología de resistencias. Miren nomás cómo abre esto de suave. Hacia la parte de abajo, tenemos el kit de herramienta para cambiar nuestra llanta de repuesto. Hacia este costado, hasta este lado tenemos un subwoofer y particularmente en esta posición para que haga un efecto tipo cajoneo es un carro bien pensado bueno, hablemos en ese momento de seguridad la estructura de la marca ha avanzado tanto y ha dado casi que saltos cuánticos y lo digo de esta manera porque fuera ha cambiado muchísimo en cuanto a esquema de seguridad pasamos desde Copilot, Copilot 360 y 360 Plus Significan muchísimas cosas, pero primero la estructura de la carrocería desde la base ya cuenta con una organización estructural muy amplia. Pero para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que significa Copilot 360 es detección de peatones, animales, ciclistas, detección de líneas en carril, centrado en las mismas. Tenemos cruz control crucero de forma adaptativa con función stop y go que es la primera etapa de vehículos 100% autónomos y automáticos detectamos el vehículo adelante nos vamos con él a la misma velocidad y si el vehículo adelante frena, nuestro Ford Bronco va a frenar y va a retomar la marcha cuando el vehículo adelante retoma la marcha obviamente esto va a depender de la versión que estés configurando y dependiendo también el mercado por ejemplo estas configuraciones de aquí cuentan con grandes aditamentos como los de Copilot 360 menos la versión del de medio ya que estamos hablando de una unidad base estas de aquí ya cuentan con grandes funciones con este tipo de tecnologías ahora bien todos los vehículos tienen estos aditamentos control de tracción, control de estabilidad sistemas de frenos con ABS, EBD y BA ABS anti bloqueo, EBD distribuidor electrónico y BA precargando el sistema, ahorita de hecho subiendo hice una pequeña prueba donde pisé el freno a fondo y la camioneta realmente se agarró del pavimento y no permitió que avanzara más las estructuras son seguras las configuraciones son realmente excepcionales dentro de estos términos ahora hablemos particularmente del esquema interior la conectividad de la multimedia y todo lo que tiene que ver con el interior de estas camionetas de aquí bueno muchachos les cuento que las configuraciones interiores son increíbles Primero, miren esto de acá USB tipo A, tipo C de carga rápida Perfecto ahí Para conectar nuestros dispositivos Tenemos espacios para detener a nuestros dispositivos aquí Espejos retrovisores Los cuales son electrocrómicos Y esta configuración que me pareció importante Para tres garajes o tres casas diferentes Tenemos los botones auxiliares Aquí no tienen ninguna función, pero tú los puedes personalizar. Luces exploradoras, exploradoras traseras, puedes colocar aquí un sistema de wincher, remolque. Así que aquí los tienes disponibles, seis en total. Y hacia la parte de abajo contamos con las configuraciones de bloqueo, de diferencial, delantero, trasero. Tenemos esta configuración tan especial, la cual significa asistencia para curvas en camino activa o desactivada. Control de tracción y nuestras luces estacionarias. La pantalla multimedia es enorme y los colores corporativos de la marca están impresos directamente en la misma. Tenemos aplicaciones, ajustes de navegación y además otras funciones, las cuales están incluidas las asistencias al conductor. Miren lo que tiene esta unidad. Control crucero adaptativa, asistente de mantenimiento en carril, asistente de precolisión, advertencia de frenado, frenado y maniobra evasiva, cámara de trasera, sistema de información de punto ciego, sensores de estacionamiento, alerta de tráfico cruzado y alerta al conductor. Como pueden ver, esta unidad de aquí cuenta con el Copilot 360 Plus de la marca. Y vamos a mirar una particularidad de esto de aquí. Se trata de la versión SIM 4.0, la última versión del de software para la marca. Contamos con sistema o esquema de aire acondicionado automático de doble zona. Como pueden ver tenemos calefacción, calefacción para nuestros espejos laterales, función auto start stop, sensores activos de parqueo y aquí podemos tener una visual 360 de nuestra camioneta. Configuraciones multimedia y demás características algo sencillo pero bastante práctico contamos con configuración para nuestros dispositivos móviles carga rápida mediante sistema inalámbrico puertos usb tipo A, tipo C la placa orgullosamente bronco tenemos hacia este costado estos cel-shifter cambio más y cambio menos para la caja de cambios el GOATS MODE podemos seleccionar entre el modo normal eco sport resbaladizo lodo o surcos, y arena selección 4x2, 4x4, y 4x4 con función debajo hacia este costado y de forma inteligente tenemos las configuraciones de los eleva vidrios por qué aquí y por qué no en las puertas o en los costados de las puertas se preguntará mucha gente resulta que tú puedes desmontar las puertas y todo esto hacia arriba lo puedes retirar para que sea un producto descapotable, entonces me parece de forma inteligente esto en esta posición. De un solo toque, de forma automática y de más características. Tenemos aquí en el centro un espacio realmente enorme. Aproximadamente unos 10, 12 litros. Y un cómodo apoyabrazos En esta configuración tenemos, en la band tenemos este cuero de este color. Y acá, aquí el indomable Bronco. Me gustan mucho los colores que han utilizado estas configuraciones. Los asientos están... Preconfigurados en 10 vías aproximadamente y ahora vámonos hacia la segunda fila de asientos, pero les quiero mostrar algo la Oderbank y la Badlands cuentan con un pequeño estribo porque la camioneta realmente es alta entonces realmente se necesita y la versión base que vamos a ver de último no cuenta con esta configuración, sino que tienes que dar ese salto bueno, el clúster de instrumentos es bastante especial dentro de este producto. Les muestro. Desde aquí podemos ver qué es lo que está sucediendo con nuestros diferenciales y nuestras transfer. De hecho, grados de inclinación y otro tipo de características directamente en nuestra pantalla Cluster de Instrumentos. Me parece impresionante y bastante útil todo esto ok señores les dije anteriormente que las puertas se pueden desmontar, estas de aquí no tienen marcos entre menos peso tenga va a ser mejor poder retirar esto, lo cual también está construido en tipo de aluminio aeroespacial o militar podemos desmontar las puertas, tienen las mismas calidades de las puertas de adelante y si nos montamos a la camioneta vamos a tener muy pero muy buenos espacios de hecho en mi cabeza, mi cabeza no pega Tengo aquí manijas Manijas en la parte de adelante Y por todos lados Porque nos vamos a sujetar ya que esta camioneta Se va a sacudir muchísimo en 4x4 Tenemos espacios, grandes espacios Para nuestras rodillas Muchos, pero muchos espacios Para nuestros pies allí abajo Podemos jugar prácticamente Bastante bien con ellos Si me hago en la parte central Del producto tengo buenos espacios realmente hasta en mi cabeza así que señores, esto de aquí es un camión para toda la familia, puertos USB tipo A, tipo C toma de 120 voltios y configuraciones de los vidrios. además les muestro esto estos de aquí son anti pinzamiento o anti atrapamiento así que es un vehículo pensado también para toda toda tu familia miren esto de aquí se devuelve bueno señores, hacia el centro espacio de dos portabebidas más costuras especiales y demás ahora les voy a mostrar a ustedes una versión un poco más arriba de esta para que ustedes vean algunas diferencias bueno muchachos, miren esta de aquí cuenta con estos colores corporativos mucho más especializados tenemos la bandera de Estados Unidos aquí tenemos otros colores corporativos y también en las salidas de aire acondicionado y se adiciona este botón este botón de aquí como su nombre lo indica tiene la configuración de poder o la, la, la facultad de poder pararte en una roca y la camioneta permanezca totalmente inmóvil exactamente en una muy buena posición señores definitivamente esto es un carro de otro nivel aquí en el goat mode tenemos el famoso trail control el Trail Control es la configuración para off-road automatizado, un tipo de cruise control. Sin utilizar el freno y sin utilizar el acelerador, ella va a gestionar toda la transición y la gestión de la caja de velocidades de forma automática. El frena y acelera totalmente solo y nos saca de cualquier situación todo terreno. Bueno señores, esta de aquí es la versión base La cojinería ya es tela De alta calidad, sí Pero es tela directamente Los ajustes de los asientos son manuales Tenemos la configuración de una pantalla más pequeña Va a contar con SIM 4 también Sin embargo, como pueden ver, es la pantalla más pequeña No tiene navegación Sin embargo, importante resaltar que aunque se trata de la versión base, vamos a contar con estas asistencias. Asistencia de precolisión y cámara trasera. En la asistencia de precolisión contamos con advertencia y frenado. Y me parece totalmente increíble que desde la versión básica ya podamos tener estos aditamentos en esta versión de aquí. Interesante para que lo tengan en cuenta. El sistema de aire acondicionado es un poco más sencillo, pero bueno... Se trata de un, una camioneta pensada para un esquema 4x4 bastante completo. Bueno amigos, gracias a Vega Mobile por permitirnos grabar estos vehículos para todos ustedes. Si necesitan uno de estos, pues los contactan a ellos. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Joyas de la Ingeniería Moderna. Por Bronco 2022. Ahí nos vemos. <música>